Después de tanta lucha, mis campeones, después de tanto esfuerzo en la música, sí, señor, yo me llamo. ¡Aló, Gilmar! ¡Ah, qué alegría, parce! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vos ¿Qué más no me vieron? No, el milagro, ¿qué me contás? No, aquí, aquí Parse, que manda el tiempo, vea, María. ¿Y qué más vos? ¿Qué? Con los campeones todavía. Sí, parce, sigue sí, aquí con los campeones. Vete, oh, porque estoy aquí dando un videito, Is. Hágale. ¿Sí? Yo me llamo, mi gente.